Buenas tardes. Lo hemos visto a lo largo de todo el día, lo hemos visto en días anteriores, lo estamos viendo en el debate que se está produciendo ahora, que estamos sosteniendo ahora. Es una vergüenza y una irresponsabilidad que se dé una nueva oportunidad a la derecha. Lo estamos viendo ahora mismo. Y digo esto porque, señorías de Ciudadanos, su propuesta, que a buen seguro contará también con el voto del PP y de Vox es profundamente reveladora de su concepto de democracia y de justicia. Se adelantan al Supremo y proponen impedir hipotéticas medidas legales ante una sentencia que ustedes ya consideran condenatoria. No nos sorprende por venir de boca de quienes exigen la aplicación del artículo 155 de manera inmediata a modo preventivo y porque lo que plantean es una expresión más de una larga tradición española. La de afrontar los conflictos no con soluciones democráticas, sino con medidas de coerción, castigo y represión. Aluden ustedes en su moción al principio de igualdad ante la ley e indican que hay que desterrar cualquier atisbo de impunidad respecto a los responsables políticos. Pues bien, ¿saben ustedes, señorías, cómo queda el ranking de los indultos en el Estado español en las últimas décadas? Desde 1996 hasta 2016 se han concedido 227 indultos a representantes políticos condenados por casos de corrupción. Por cierto, la mayoría a sus socios del PP. También se ha indultado a sonados representantes políticos condenados por acciones del GAL, como el exministro de Interior Barrio Nuevo o el exsecretario de Estado Rafael Vera. Y a ustedes… Tan dados a hablar de golpismo cuando se refieren a Cataluña, les recuerdo que el militar armada, uno de los ideólogos de 23F, ese sí golpista, fue también indultado por el Gobierno. Sin olvidar los indultos a policías y guardias civiles condenados por torturas. De 62 agentes condenados por torturar a vascos y vascas, la mitad han sido indultados y luego algunos condecorados. ¿Saben qué significa esto? Pues que a lo largo de la historia el Estado español ha utilizado la ley del indulto para protegerse a sí mismo y proteger esa idea y ese concepto de la sacrosanta unidad de España. Significa que el terrorismo de Estado... La tortura y la corrupción se perdonan en España y, en cambio, votar en una urna se paga caro, muy caro. Sobra decir que no apoyaremos la moción porque nunca se debía haber llegado a este proceso judicial y no puede haber otra sentencia justa que no sea la de la absolución para los líderes independentistas catalanes. Señora Zilva, vota, tiene que ir señorías, nunca puede ser delito. Es que recascó... Muchas gracias. el Grupo